Con todo respeto, la primera enseñanza de la universidad es la siguiente. Hay que ser implacables en el cobro, y es obligatorio exigir el pago, para poder brindar el servicio. Es todo. Las actividades pueden hacerse de la manera correcta o incorrecta. Pueden hacerse las cosas con prisa o con calma. Pueden hacerse las cosas de cualquier manera. Pero entiende que si las operaciones se realizan con prisa, siempre dañarás tu salud corres el riesgo de dañar el procedimiento, tener un error humano que puede ser catastrófico, es mejor hacer todo con mucha calma, el tiempo es tuyo, si algo no se hace hoy, hoy se adelantan algunas cosas, y se culmina mañana, o mañana puedes hacerlo todo, lo importante es que no sea con prisas, para que todo quede bien revisado, detallado, y tenga más rentabilidad, además de llenarte de salud, aunque es cierto que las cosas habilitadas son más costosas, ellas restan salud, mientras el procedimiento normal, muy calmado, te hace mejorar en todo. Porque, realmente debes disfrutar el proceso de ejecución de una actividad, así la vida es mejor, con calma, risas, chistes, positivista al 100%. Cumplidos, palabras lindas. Bendiciones para ti, cuídate y hasta luego.